hola amigos mi nombre es adrián y te doy la bienvenida a este canal en este video les voy a mostrar algunos gadgets que me, que me, pare, que me parecieron simpáticos y quizás puedan resolver algún problema cuando en el video anterior les, hice, les di a conocer que había adquirido la gopro 11 acabadita de salir al mercado prácticamente con unos días de diferencia y, pero cuando cogí la GoPro en mis manos y la puse en, el, en, este, en este palito que es para, para que no se, no se sumerja en el agua. Noté que tenía o que tiene unas, un cierto juego entre la cámara y el aditamento que lo sujeta. Eso me pareció un poco extraño y me, y puse, me puse a buscar en, en Amazon algo que, que lo pudiera arreglar y... y Encontré un, un pequeño gadget Que quizás Me pueda servir Es... Vaya, yo considero que quizás No tenga problemas Pero se siente un poquito inseguro este juego Porque en la GoPro Que era... Que bueno, que es la que, que, que es la que tuve anteriormente Que fue la giro la GoPro giro Así solamente eh, No tenía o sea, tenía el, el, el agarre a la GoPro no, tenía, no no, se desplegaba. Antes de mostrarles los gadgets, quiero enseñarles el pequeño juego que tiene. Que quizás sea normal y no ocurra ningún accidente, pero... Pero cuando lo vi por primera vez me preocupé. ¿Ven cómo se mueve eso? Está justo, está apretado. Está apretado acá, no es problema de, de, de desajuste. Se mueve realmente, no sé si es que es la, esta GoPro, no sé, no tengo idea. No he chequeado en YouTube por si otras personas ha, han visto lo mismo, no sé. Bueno, voy a, voy a mostrarles el primero y es por supuesto, es el pequeño, eh, el pequeño aditamento que le compré para sustituir ese. Es igual Pero tiene Una cosa que lo hace especial Y es que tiene este agujero de acá Que es para colocar en el tripod O sea ya no necesitamos La típica base de GoPro con el tornillito Para ponerlo en una En un tripod o, Y no tiene No, no tiene ese eh, No tiene ese desajuste por lo que estoy viendo acá, quizás no tenga la misma seguridad, pero y es de metal, o sea, es, es de aluminio. Vamos a chequearlo, a ¿ver? Sí, se nota. Es de aluminio. Tiene sus cuatro tornillitos. Es destornillado para colocarlo. Este segundo es una protección de silicona Para cuando uno sale por ahí y se quiera rayar o algo así Trae también unas protecciones para los cristales El cristal de adelante, el cristal de atrás Aunque eh, según he visto eh, ese cristal es bien resistente El de la cámara Pero bueno, una protección nunca está de más. Uh, también eh, yo se lo voy a poner por si, pero si le molestaría eh, cuando le vaya a poner alguna carcasa para pasar más de, de, 10, de 10 pies, digo de, de perdón, de 33 pies, que es la profundidad máxima, bueno, no creo, porque yo no soy, uh, yo no yo no, soy, uh, yo no me meto en el mar y a pescar el submarino y voy a pasar de, de 33 pies, pero bueno. Pero si alguna vez molestaría, no, se lo quito, eso sí es fácil. Bueno, esta carcasa... Es de silicona ah, Se ve bastante Chula A ver, no es tan Bonita, además tiene Una puertecita Que esta es la, la Puerta de la batería De recambio, esta me imagino Que no sea eh, Bueno No creo que esta sea waterproof Pero tiene algo especial Y es esta puertecita de acá Que es para ponerle un micrófono un micrófono ella vendría si estaría aquí en esta posición ella está acá se pondría así de esta forma así se cierra y ya tiene acceso para el micrófono para un, un power bank que se, le quiera, que se le quiera poner a la cámara ¿Ve? Tiene el puerto C libre Ahí, que le podemos poner un accesorio Ok, esta tapita no creo que sea muy resistente La veo un poquito suave, un poquito eh, frágil esa, esa tapita sí la veo un poquito frágil la Voy a poner la de ella, que cierra... Mejor Este sí tiene un, un cierre mucho más perfecto Estas son las protecciones de la que hablé De las pantallitas Los cristalitos Para las pantallas delanteras Y los cristales para las pantallas traseras Bueno, este paquetico trae también La protección, una carcasita Del mismo material Bueno, no, perdón Este es un material más, más fuerte Para el lente Este es un material más duro para el lente. Trae dos protecciones para el lente. Este sí es de goma y va en esta posición. Bueno, eso es todo por este. El siguiente es un juego de filtros. Este juego de filtros no, eh, es de una marca que se llama Jalsen o Jalsen, algo así. Son filtros ND y filtros para el mar. Ahora realmente no, no me acuerdo, no sé cómo se llaman los demás. Pero se los voy a enseñar ahora mismo. Este paquete salió súper bien, súper económico. Súper económico. Y lo compré por dos razones. También vamos a probarlo, cuando salgamos Pero eso ya será en otro video Lo compré por dos razones Este filtro, es CPL Que es en un filtro polarizado Es para quitar, Mire, ahora mismo Ven, ahí está reflejando la luz y le voy a poner el filtro. Y debe disminuir un poquito. Se lo voy a poner a la cámara. Se ve la diferencia, ¿cierto? En este momento el, el lente de la cámara no tiene ningún tipo de filtro. Bueno. Se lo compré por este específicamente que es para eh, quitar todos los reflejos del sol o de las, de las altas luces. Eso también... Eh, yo estaba un poco en duda eh, con, con adquirir estos filtros porque afectan la iluminación, o sea la estabilidad de la cámara La estabilidad de, esta, del, de la GoPro es una estabilidad digital eh, Se vale mucho de la luz y cuando le limitas la entrada de luz al lente o al, al sensor eh, le dificulta la estabilidad Por eso solamente lo voy a usar en ocasiones específicas no en todas las ocasiones y bueno y, y esta es la razón por la que adquirí estos filtros y es por esto que es para el mar este con un color rojizo y esto con un color morado para así sacar todas las todos los colores del fondo del mar ahora vamos a reemplazar este soporte para ver si funciona y se le deja esto, ese juego que a mí no me gusta particularmente. Bueno, vamos a quitarle el tornillo. Vamos a comprobar. Este es el nuevo, este es de aluminio. Vamos a chequear con el de él. Sí, definitivamente de aluminio. Además tiene, en las paticas, en el soporte, tiene esto acá que es imantado. Cuando lo cierras, ¿ven? Se queda ahí. Eso sí es una cosa positiva que tiene, que este no lo tiene. Y vamos a zafarlo. Ya retirado y vamos a colocar el nuevo Ya está Ya está colocado el nuevo Aquí lo que veo es que sobrepasa el separador o Se juntan los dos, las dos patitas. Pero vamos a ver si tiene el mismo juego que estos. Vamos a colocarlo. Ok, vamos a ajustarlo. No, trae, hace lo mismo. Hace lo mismo. O sea que no, no valió nada. No valió nada, lo único que gané fue el, el agujero para ponerlo en un, en un trípode Porque sigue el mismo juego Yo diría que hasta más No, es el mismo Vamos a probarlo en... Ahí ven el hoyo Vamos a probarlo en un trípode para ver cómo funciona aquí tengo este y vamos a ver si... porque él está bien... o sea, no, no, el, el, el agujero del tornillo no, no es tan profundo y los trípodes a veces sí tienen un largo de tornillo bien pronunciado o sea, vamos a ver si hace... si se ajusta no, no funciona no ajusta así que por este lado no funciona para nada, se queda así, vamos a probarlo con un selfie stick a ver qué tal funciona bueno ya tengo este este si sí veo que tiene el tornillo no tan pronunciado vamos a probar. No Tiene una separación Tiene una separación ahí Y no funciona O sea Hay que dejarlo Con el sistema tradicional Y no hacer Un invento Con esta cosita Vamos, vamos a retirarle entonces, ya que no funcionó, vamos a retirarle los que adquirí y le vamos a colocar los nuevos. Bueno, le vamos a colocar los originales. Ya le cambié el, el original, el que viene de Factoría. Ya está. Así que nos vemos en un siguiente video.